Le vamos a dar la bienvenida a Ramiro González Forcada, que nos acompaña del otro lado. Bueno, Ramiro. Es experto en mercado de trabajo. Y vamos a estar hablando un poquito sobre los argentinos que deciden buscar empleo en el exterior. Afuera. Buen día, Ramiro. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, un placer tenerte acá con nosotros. Ramiro, ¿por qué crees que es esto? Que los argentinos cada vez confían más en el trabajo acá y deciden abrir los horizontes para, para otro lado. Esto pasa por, por, por todo el cambio laboral que estamos viendo respecto a, y, y súper impulsado por la pandemia, esto de poder uh -huh. trabajar remoto y poder conectarse ah. a trabajar desde cualquier lado. Entonces, con este nuevo cambio y este paradigma nuevo en donde eh, ya no es necesario ir a la oficina, hoy la posibilidad de buscar trabajo para el exterior eh, es muchísimo más sencilla. Antes, por ahí, para, para trabajar uh -huh. para afuera habría que... Eh, o mudarse o buscar eh, irse hacia hacia el lugar físico donde estaba la compañía pero hoy ya no es necesario claro. entonces eso está cada vez más fuerte y, y yo creo que va a seguir creciendo no estamos hablando de argentinos que se van que es diferente sabemos que hay una corriente migratoria sí, de jóvenes no sobre todo yendo hacia España por ejemplo a, a buscar mejores oportunidades sino sí, que estamos hablando de gente que se queda acá en nuestro país pero con la compu simplemente puede trabajar, trabajar para cualquier mundo. parte del mundo Exactamente, exactamente, sí. sí. O sea, Te pongo un caso. Pues, ¿vale? eh, un, un amigo mío, Fernando, eh, está casado, tiene hijos sí. y, y estaba justamente en este proceso de buscar un, un, un trabajo nuevo. Yo trabajaba remoto eh, y les empezaron a surgir oportunidades para mudarse afuera, pero querían quedarse en el país. Entonces, Ajá. Ajá. esto fue una, una nueva opción como para poder vincularse con una empresa del exterior, pero igual estar... Eh, residiendo acá, uh -huh. y, y, y poder, si querés, trabajar remoto para una compañía extranjera. Ramiro, eh, perdón, ¿hay algún porcentaje o índice que marque de qué país de origen son donde mayor argentinos reciben a la hora de trabajar uh -huh. de esta forma, online? Mm, perdón, si, si, si sabemos cuántos argentinos, o sea, en ¿no dónde trabajan más los argentinos? Claro, afuera, ¿qué países más tienen mayor cantidad de argentinos? ¿Qué países...? generalmente Estados Unidos está eh, mm. bastante fuerte, sobre todo por la zona horaria. Es decir, claro. eh, Estados Unidos justo con, con Latinoamérica tiene un beneficio, si quieren, que tiene que ver con eh, que estamos en, en distintos, en, en, en, muchas veces alineados con la misma zona que, en la que trabajan ellos. Si vemos casos, por ejemplo, como Europa, la diferencia horaria puede ser de 4, 5, 6 horas uh -huh. y eso a veces hace que sea un poco más ríspido, incluso eh, eso implica trabajar, si quieren... Eh, solapados, es decir, nos cruzamos en algunos horarios, pero en otros no. Claro. En el caso de Estados Unidos, vos estás 100% conectado al horario uh -huh. en el que está la compañía, con lo cual eso hace que sea más sencillo de, de, de gestionar. Y por lo general, a, a esas compañías del exterior, ¿les gusta la, digo, la mano de obra argentina? ¿Buscan argentinos mayormente para contratar así de manera remota? Y en el caso de que sí, sí ¿por qué? Sí, sí. ¿Qué tenemos los argentinos claro. que llama la atención afuera? Bueno, hay, hay, acá hay un talento espectacular. De hecho, hay, hay reportes que muestran cómo fue creciendo el empleo en, en la región, para países o sea, del exterior, buscándolo en la región, y Argentina uh -huh. es el que más destaca, es el que más creció, sobre todo en roles de ingeniería y también de, de productos. O sea, todo lo que tiene que ver uh -huh. con digital está como muy fuerte, y Argentina está, fue, fue el país que más creció en los últimos 12 meses. Bien, nos dabas el ejemplo de, de tu amigo Fernando que trabajaba para el exterior. El puntualmente a qué se dedica. ¿Con qué profesiones? Porque digo, el, alguno capaz que su trabajo no lo ve proyectado en una computadora. Digo, bueno, Lavito, por ejemplo, nuestra cocinera. No, no se claro, puede mandar unos paquetes online. Qué sé yo, no todos los trabajos son eh, no, digitalizables, ¿no? De alguna forma. Pero, ¿cuáles son las profesiones u oficios que mayormente se están dando de esta manera? Totalmente, sí, no. Hay, hay muchísimos eh, roles que están como más marcados y otros uh -huh. que se están eh, empezando a desarrollar, pero todo lo que tiene que ver con eh, desarrollo de software, diseño, mm, eh, claro. también roles de producto, roles de, incluso de administración, están mm -hmm. empezando a ser eh, bastante eh, posibles trabajarlos de manera remota, porque puedes acceder a través de la computadora a los sistemas que están en el otro lugar y puedes ingresar a, esa, eh, a, a las computadoras de allá. Entonces, todo lo, que, todo lo que pase por la computadora va a ser posible pero sin dudas lo que lo que tiene que ver con desarrollo, con diseño, con producto, incluso finanzas, management de, de, bien. de um, equipos está, está muy bien. perfecto. ¿Y cómo hacen digo, para cobrar el dinero? ¿Por plataformas? Porque sí, ¿cómo, no, no, cómo no hacen para tener online. esos dólares acá, digo. Sin dudas. Ahí hay, hay, hay un montón de, de, de plataformas que hoy están eh, facilitando sí. eso. Eh, cada uno elige igualmente cómo, cómo hacerlo, eh, pero hay, hay eh, plataformas que te permiten si querés eh, recibir el criptomonedas o, o depende de cada uno que, que elija. Ramiro, Perfecto. ¿considerás que el, en base a tu experiencia, lo que conoces, que está creciendo este índice de demanda online de trabajo porque es más difícil poder emigrar desde Argentina o simplemente porque es una nueva variante y que la gente ve el negocio Pudiendo quedarse acá con sus afectos, su familia y demás. Yo creo en realidad que tiene que ver con, con el cambio de paradigma. O sea, ahora que ya se trabaja de manera remota y que está cada vez más aceptada y que podemos combinar mecanismos de trabajo, antes era 100% físico, hoy pueden ser híbridos y remotos, empieza a aparecer la oportunidad de decir, bueno, si yo puedo trabajar remoto desde, por ejemplo, Mendoza, para. San Juan, o de Mendoza para Buenos Aires, o de Mendoza para Córdoba, ¿por qué no podría trabajar de Mendoza para Chile, o de Mendoza para Brasil, o de Mendoza mm -hmm. para Estados Unidos, o de Mendoza para cualquier lado? O sea, al final es lo mismo, digo, si yo voy a estar sentado en mi casa, conectado en la compu, puedo estar conectado para cualquier lugar. Y eso es lo que empieza a, a romper, me parece a mí, que hace que suceda tanto y cada vez más. Sin dudas. ¿Y cuál es el primer paso? Para tomar, digo, por, por ahí nos está viendo un diseñador, una persona que quiere incursionar en este nuevo mundo, en este nuevo paradigma, como vos decís, Ramiro, y decir, bueno, quiero probar, uh -huh. trabajar, digo, tengo los conocimientos, sé inglés, me puedo manejar en ese ámbito, ¿cómo hago para acceder a este universo, a esta red de personas que están buscando argentinos para trabajar de manera remota? ¿Hay alguna página web donde yo me pueda averiguar? ¿Cómo puede postularse uno para este puesto de trabajo? Bueno, hay, hay sin dudas eh, un montón de mecanismos. Nosotros puntualmente construimos una plataforma que se llama TheFlock, uh -huh. que lo que hace es vincular a trabajadores independientes, en nuestro caso, eh, con organizaciones de todo el mundo. Entonces vos puedes uh -huh. a través de nuestro sitio web, que es www.deflockco.com, ingresar y registrarte en nuestro sitio, y a partir de ahí comenzar a hacer match con organizaciones del, del mundo que están buscando talento. Buenísimo. Hay organizaciones de más de 10 países actualmente. Y después pautar una entrevista, me imagino, por Zoom, todo por, por un webcam, más, ¿no? Que... Y de no, esa claro. manera ya entablás diálogo con quienes serían tus jefes a distancia. Exactamente, sí. Okay. O sea, vas a estar por un proceso de validación y mm. una vez que quedes eh, si quieres, machado con, con, un, eh, con una posición, lo que va a suceder es el proceso de entrevistas con el cliente para conocerse y empezar a ver si realmente. Eh, hace pit con esa posición si eso sucede y estamos todos eh, alineados se, se comienza a trabajar ¿y se gana bien? sí, o sea, habría que, que, sí depende de cada uno sí. tienen, okay. tienen, eh, a medida que van avanzando los, eh, las carreras y, y creciendo como profesionales cada vez se accede a, a remuneración mejor pero sí todo lo que tiene que ver con tecnología hoy está con remuneraciones que son eh, de las más altas de la actualidad bueno, si sí, sí te pagan en dólares. Sí, obviamente, eh, acá, eh, siempre, acá siempre va a ser negocio. ¿Consideras que hay algún condicionante para poder conseguir trabajo, ya sea más allá de lo básico, por ejemplo, del inglés, si querés trabajar mm. en Estados Unidos, edad, tipo de conocimientos, nivel de educación, ¿hay algunos límites? Sí, sí, sí, sin dudas. Eh, el inglés es el primer limitante. Al, al principio, vos, eh, formarte en lo que sabes hacer es, es lo, por supuesto, lo básico, pero Ajá. una Ajá. vez que empezás a ser muy bueno en lo que estás haciendo, el inglés es la primera barrera, porque a medida que empezás a trabajar en el exterior, uh -huh. te empiezan a pedir, eh, no solamente que entiendas, sino que puedas comunicarte con otros miembros del uh -huh. equipo de forma natural, para que fluya el trabajo, y cuando vos no tenés eh, el nivel ese empieza a ser un limitante. Entonces, si hay algo que, lo que formarse, además de lo que cada uno está haciendo, es eh, inglés en principio. ¿Me repetís, Ramiro, el nombre de la página web que nos mencionabas? Eh? Y, y, y cómo se escribe detalladamente, porque es un datazo para las personas que quieran incursionar en este mundo, que puedan acceder ahí y empezar de poquito a meterse, ¿no? Por supuesto, es www.deflock.com. Es t h f l o c k ocom Perfecto. Flo. Perfecto. Ramiro, ha sido un gusto eh, muchísimo por aprender todavía, está buenísimo, ¿no? Por incursionar. Sigue siendo algo nuevo y está buenísimo de a poquito ir desburrándonos en esto que llegó para quedarse y que sin dudas eh, es el futuro. Es lo que se es viene. Lo que se viene. <risa> Gracias, Ramiro. Un placer. Gracias a ustedes, que tengan buen día.